Hola qué tal amigos, un saludo muy especial para todos, yo soy Betina, yo soy la que está detrás de cámara, la que, les, la que les enseño a hacer todas las manualidades que hasta ahora les he enseñado y en este año 2021 les deseo un próspero año nuevo y muchos éxitos y sobre todo salud. En este video vamos a hacer a Pulpi, que es un pulpito que está muy de moda, pues les digo Pulpi porque así los llamó mi nieta Ana sí. Sofía. Este pulpito se lo regalaron el 24 de diciembre de Aguinaldo. Acá tengo como invitado a mi suegro, que se los presento, Orlando. Hola, amigos, mi nombre es Orlando y vamos aquí con Betina a hacer una serie de videos muy interesantes que les irán a servir de pronto como experiencias. En, en, en estas bellas artesanías que ella la, que la elabora y cada día será más interesante esperamos que sea de su completo agrado sí. así es entonces porque este año quiero que salgamos un poco de la rutina y hagamos cosas nuevas que sé que les van a encantar como siempre con materiales muy económicos y todo lo que voy a enseñar muy fácil de hacer entonces para este vídeo vamos a necesitar vamos a necesitar esta esfera la esfera, no digo el, el tamaño porque pueden hacerlo más grande yo creo que esto es una número 9 Sí, sí una número 9 vienen de varios, varios tamaños Sí. y esta creo que es un número 7 un número 8, pues como les digo es el tamaño que deseen hacer a, al pulpito, vamos a utilizar goma eva foamy vamos a utilizar vinilos o pinturas acrílicas blanca, negra y azul, vamos a utilizar silicona, una bomba de vidrio que esta la voy a, yo la tenía con esta bombita hice un PCR en los primeros videos que yo hice eh, hice un PCR con esta bombita y la voy a volver a reutilizar, vamos a utilizar dulces, chocolatinas, toda clase de dulces lo que deseen, que es para colocar dentro de la bombita, pinceles y lo... Lo que normalmente utilizamos que son las tijeras y la silicona líquida. Entonces, ahora vamos a, a tomar esta bolita de copor y la vamos a cortar en la mitad. Y Sophie va a hacer un pulpito pequeño con esta esferita. Vamos a utilizar también un bisturí que es muy práctico para estas manualidades recomendable que los niños no lo cojan porque es peligroso, es, una, es un objeto cortopulsante muy, muy viludo, por lo tanto es muy peligroso usarlo, se recomienda que si lo usan algunos niños, pues sea con el máximo cuidado y vigilancia de los mayores. Bueno, ahora Sofi tiene algo que decirnos acerca de la esferita. Sofi, tú vas a cortar la esfera, no. Di, dile a nuestros amigos por qué no puedes cortar la esfera. Yo soy una niña todavía de 6 años Que por lo tal no puede cortar con un objeto corto punzante, Muy bien Porque solamente pueden usarlo los adultos Porque si no, yo me corto sí Sofía, entonces quién bien. lo va a cortar Muy ¿No? bien a la esfera del abuelo Pásame la belleza, muchas gracias Vamos a partir tu esfera entonces bueno, acá ya don Orlando cortó las dos esferas. Don Orlando nos enseña la esfera que como cortaste. pueden ver, tratamos de cortar la esfera siempre en una misma dirección. Digámoslo así, ¿cierto? Con, para que la esfera quede parejita y bien cortadita. Muestra, Sofi, tu esfera. Esta también ya quedó cortada, ábrela. Y vamos a hacer una pausa porque la niña me estaba diciendo ahora que no había saludado. Entonces vamos a a esperar que Sofía salude. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos al canal de Bettina. Bueno, tal es mi abuelita y yo soy su nieta. Tiene dos hijas que una es mi mamá y otra es mi tía. Bueno, entonces. entonces <risa> Tan ya... Bella mi niña, es muy hermosa, es muy avispada. Te siga mi amor. Bueno, ya mi niña saludó, entonces ya lo que vamos a seguir, a, vamos a pasar a pintar la esfera. Vamos a utilizar solamente una mitad. Utilizaríamos esta mitad, utiliza Sofi una mitad solamente. Vamos a dejar esta por acá porque más adelantico la vamos a necesitar. Van a pintar, don Orlando va a pintar esta esfera, como les dije, con la pintura acrílica azul, igual Sofi. ¿Empiezan a pintar? Procedemos entonces con el pincel, es un pincel sencillo y simple, tratamos de utilizarlo no, no untarlo mucho y empezamos desde la parte en una misma dirección de arriba hacia abajo, como pueden ver, repartiendo bien, Muy bien. bien igual la pintura y vamos progresando hacia abajo tratando de hacerlo más parejo posible ¿no? la idea es que la bolita o la esfera de icopor quede bien pintada para que la terminación pues quede bien bonita entonces cuando ellos terminen de pintar la esfera o la media esfera la vamos a secar con secador pero lo vamos a hacer por rapidez ustedes saben que pueden secarla al sol o dejarla al aire un ratico mientras seca entonces ya volvemos con la esfera ya seca bueno, acá ya la esfera quedó pintada y está totalmente seca Sofi, muestra tu esfera bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a cortar yo corté acá un cartón esto es un cartón K que mide 6 centímetros por 7.5 centímetros ¿para qué es esto? esto es para hacer esto es como quedó en Orlando, ¿cómo se llama? Son los, los, los, prácticamente los tentáculos del pulpo. Bueno, entonces vamos a hacer. O las manos del pulpo. Sí, y las diario. manitos. Voy a medir acá 1.5, que ya les, voy a, ya les voy a mostrar con la cámara. 1.5. Voy a mostrarles cómo voy a sacar el molde. Como les dije, acá medí 1.5. 1.5, entonces voy a dibujar eh, la manito del pulpito. Vamos a cortarla. Entonces esta manito vamos a sacar 8 de estas y las vamos a cortar en goma Eva. Vamos a, a, a calcarlas aquí, calcamos 8. Y vamos a, cuando vayamos a cortar, vamos a dejar este pedacito acá, más o menos como medio centímetro. Entonces como les dije, Vamos a sacar ocho de estas. Bueno, acá ya corté las ocho manitos. ¿Me pueden ver? Acá está mi nieta muy entretenida haciendo su pulpito. Bueno, qué vamos a hacer? Esta media esfera que fue la que utilizó mi nieta, voy a, como voy a utilizar esta bomba, recuerden que también pueden utilizar. Eh, o reciclar un tarrito de yogur pueden hacer reciclar cualquier recipiente solo que yo lo voy a hacer con este vidrio que lo tenía como a la mano esta media esfera voy a cortar va a servir de tapita yo la medí y va a servir acá de tapita entonces para que no se vea acá esta bolita voy a cortar una partecita acá una partecita acá Voy a hacer esto. Voy a atrasar así. ¿Ahora qué hago? Espera, mi amor, que ya te voy a decir. Entonces, mi suegro la va a cortar. Ay, Córtala, don Orlando, con el bisturí, con mucho cuidado. Sobró una. Sí, Mira, son ocho, amor. Una, dos. 4, 5, 6, 7, 8 Muy bien, Sofía ¿Seguro? Sí Entonces tienes que cortar eh, eh, por acá, por donde te señalé con el lápiz Bueno, cuando mi suegro corte, ¿qué voy a hacer? Voy a pintar de nuevo con azul, porque esta va a ser la tapita Y enseguida les voy a mostrar cómo lo voy a armar Con este esmalte rojo voy a pintar a la bombita, le voy a pintar corazones Recuerden que este obsequio es ideal para regalar a, al novio, para regalarle a la novia, solo que tienen que cambiar los colores, por decir algo, si van a regalarle a la novia un pulpito de estos, me parece que es un obsequio muy lindo y es muy original, pueden pintarla con pintura rosada, fucsia, amarillo, queda muy tierno. Entonces sería este. Esta sería la tapita. Muy bien, don Orlando. Miren que queda súper bien. Entonces, puedes irla pintando con el vinilo azul. Y enseguida armados, es que les va a encantar. Yo sé que este detalle les va a gustar mucho. Como les iba diciendo, para el novio, para la novia, para una mamá. La pueden hacer rosadita, bien bonita. Eh, es que se puede regalar a cualquiera. Una ocasión especial. Un cumpleaños, un aniversario lo que deseen y si quieren hacer una nota por decir alguna escribirle algún mensaje bien bonito lo hacen en una cartulina y lo meten dentro o pueden escribir varios mensajes y colocarlos acá dentro queda muy bonito es una bonita idea entonces enseguida volvemos ya con la tapa seca y ya para armar el pulpito que es lo último que, que ya queda y para mostrarles cómo va a quedar el pulpito de mi nietecita Ana Sofía nos quedaría así ahora voy a utilizar la plancha para colocar las manitos de pulpito para encocarlas un poquito, darle formita voy a aplicar silicona líquida acá en esta parte lo deben hacer con la tapa puesta para pegar las manitos acá solamente me va a alcanzar para pegar 6 y voy a aplicar silicona líquida Para pegar la cabecita. Ahora, acá en esta parte, para que no nos quede así, voy a aplicar silicona líquida y vamos a pegar a pegarle una bolita de goma de Eva, nos quedaría así. Esta parte la corté por los lados, o sea, lo que sobra. Ahora vamos a hacer la carita del pulpito es un pulpito reversible no me acordaba de que era un pulpito reversible esos que están usando ahora eh, vamos a dibujar así la carita acá ya pinté un ojito, pintamos este otro y por último vamos a delinear la boquita para que los ojitos se vean más bonitos le hacemos la lucecita nos quedaría así Ahora voy a tomar la bomba y voy a tomar esmalte y voy a dibujar un corazoncito azul. Pueden hacerlo también rojo. Van a hacerlo en toda la bombita. Vamos a colocar los chocolates o los dulces, los que más les guste a la persona que le vas a dar este obsequio. Colocamos la tapita y nos quedaría así. Me parece que quedó muy lindo. Amigos, por hoy hemos terminado esta manualidad. Espero que les guste mucho. Como pueden ver, es muy fácil de hacer. Es como un dulcero. Miren qué fácil y bonito. Este es un obsequio bonito. Espero que les haya gustado. Quiero que mi nieta les muestre también el pulpito de ella. ¿Cómo le quedó la, el pulpito a Sofi? Sofi. Miren, por atrás lo pegué así. Lo pegaste con silicona, ¿cierto? Muéstrale la carita. Vamos a acercar, Don Orlando acerca a la cámara para que vean bien el pulpito de Ana Sofía, acércalo allá a la cámara. Eso ¿Cómo sí. pueden ver? Bueno, ahora sí, le voy a hacer la última pregunta a mi suegro, ¿qué tal le pareció la colaboración de hoy? ¿Le gustó? De maravilla, me parece, amiguitos, como pueden ver, es un lindo detalle, es muy práctico y hermoso para colocarlo en el centro de la casa, de la sala, lleno de confites. Muy elegante para atender a los amiguitos. O, los, o la gente adulta que llegue a visitarlos una feliz tarde Nos, ha sido un gusto presentarles esta hermosura recuerden Gracias. que soy la pequeña Sofi y por ahora voy a grabar los videos con mi mamita y mi vuelta si sí, por ahora como están de visita vamos a salir en varios videos pero les guste si quieren algún video en especial para hacer con Sofía y con mi suegro en los comentarios y recuerden suscribirse a mi canal. Amigos, espero entonces que les haya gustado la idea de hoy. No olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. Y acuérdense de también oprimir el botón de la campanita. ¡Ay, qué linda la de las notificaciones para que no se pierda ninguno de mis videos! bien, amiguitos! ¡Chao! ¡Chao!